El programa comienza en el año 2010 a, a implementarse en La Rioja a través de un modelo de equipo eh, traído desde Estados Unidos, desde la OLPC, esta organización mundial que trabaja con esta computadora que es la XO. Una laptop por niño es la organización. En el, en el inicio del programa eh, lo que se hace es cumplir con uno de los principios de la OLPC que es el principio de saturación, es decir, nosotros iniciamos no por etapas, sino que el programa se inicia con una entrega masiva a todos los alumnos que en cuatro meses se entregó en toda la provincia a 60.000 alumnos. Nosotros tenemos el 68% de escuelas rurales y hay unas rurales que están a la vez muy distantes y que tampoco tienen electrificación. Entonces el programa de conectividad avanza, a medida que avanza la otra línea que es electrificación rural. El programa eh, se retroalimenta, que es otro de los principios de la OLPC. Los alumnos de séptimo grado, en este caso, tienen que devolver la computadora en condiciones para poder recibir la de conectar igualdad en la etapa secundaria. Eh, nosotros eh, pudimos lograr una organización pedagógica a través de eh, equipos territoriales que nosotros les llamamos los nodos, que estaban formados por referentes técnicos y pedagógicos en cada una de las 18 localidades, de los 18 departamentos que tiene la provincia. Entonces esa fue una manera de poder descentralizar eh, acciones de capacitación y de, de entrega en cada uno de los departamentos. Y la pieza fundamental de todo esto es que dentro de esos equipos nosotros tenemos docentes que han sido este, cambiados de sus funciones, digamos, para que puedan trabajar en el programa directamente. Entonces, eso hace una relación muy especial porque es otro docente quien te viene a contar esta experiencia.